Bueno, quiero dar la, la bienvenida a, a este webinar titulado Realidad Virtual, Realidad Aumentada, Caso Real y Lección Aprendida. Este webinar forma parte de la Escuela de Tecnología del Campus Corporativo del Sector TIC. Es una iniciativa de la Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades. Está previsto que este webinar dure aproximadamente una hora y media, donde Elena, una exposición de, de la materia entre 50 minutos y una hora, y luego disponemos de una media hora, aproximadamente, para que podáis realizar todas las preguntas que deseéis, sobre todo a través del, del sistema digital, ¿vale? eh, Simplemente dejadme que dé un par de pinceladas del currículum de Elena y ya os dejo con ella, ¿no? Elena Blanes es ingeniera técnica industrial, es cofundadora de Málaga Jam, asociación de videojuegos, fundadora de Estega, donde se dedica a desarrollar proyectos de realidad virtual y de realidad aumentada. También es docente en la Escuela de Organización Industrial donde enseña desarrollo de videojuegos. Bueno, pues, sin más dilación, os dejo con Elena para no robarle mucho más tiempo. Adelante, Elena. Muchas, muchas gracias, Juan José. Bueno, pues, como, como comentaba Juan José, eh, que ya me ha presentado un comentario brevemente acerca de mí. Pues eso, soy, yo estoy ingeniería técnica industrial. Cuando salí estuve eh, trabajando de, de, de ingeniera, pero bueno, aquello no, no me terminaba de, de llenar y me, finalmente eh, decidí tomar el camino del emprendimiento, hacerme autónoma, meterme, meterme en el mundo de, del desarrollo de videojuegos, que desde bien pequeñita siempre me, me había encantado y me encontré por el camino con las tecnologías de radio virtual y radio aumentada y me enamoré de ellas por todas las posibilidades que, que ofrecen y llevo años trabajando en estas tecnologías y bueno, hoy vengo aquí a contaros un poco de qué van estas tecnologías, qué podemos hacer con ella y qué he aprendido eh, con ella a lo largo de todos los proyectos que, que he ido haciendo. Darle también las gracias a la consejería por, por, por invitarme a hacer este, este webinar ¿no? y por dar la, la posibilidad de, de difundir y de hacer llegar eh, toda la, todo lo que estas tecnologías pueden, pueden hacer. ¿no? Entonces, sin más, sin más dilación, vamos a, a comenzar. Aquí tenéis un poco el índice, que es lo que vamos a ver a lo largo de 50 o 60 minutos. Vamos a empezar viendo qué son las XR. XR es un término que se utiliza para unificar realidad virtual, realidad aumentada y realidad mixta. ¿Y para qué sirven? Vamos a empezar incluso bueno, por lo más básico. No sé si hay alguien aquí ya familiarizado con, con esta tecnología, pero... Entiendo que seguramente habrá alguno que no, no sepa muy bien de qué van o no haya visto nunca nada de, de cómo funcionan. Vamos a ver un poquito de su historia, funcionamiento y, y de características. Después veremos cuáles son los campos de, de aplicación, cuáles son los sectores donde esta tecnología se puede aplicar. Están irrumpiendo y están, entre comillas, y sin entre comillas, revolucionando, revolucionando el mercado. Pasaremos después a ver, ver ejemplos de casos reales de uso. Los casos reales que os voy a enseñar son mis, los proyectos en los que yo he participado, o sea, son casos reales 100%, porque son dos proyectos en los que yo he participado y os enseñaré el problema que había, cómo lo solucionaba esta tecnología y cómo fue el desarrollo y cómo llegamos a, a esa solución y después veremos un poquito qué tal está la realidad virtual, la realidad, la realidad aumentada aquí en España y eh, en, en el mundo también, ¿no? ¿Cuál, ¿Cuál es el futuro? ¿Cómo se presentan estas esta tecnologías? Así que vamos a empezar con la realidad virtual, su historia y funcionamiento. Eh, lo primero que, que quiero hacer llegar es la definición de, de realidad virtual, que pongo bueno, ahí un poco que es una tecnología que permite introducir al usuario un entorno 3D simulado, creando la sensación de estar inmerso en él. La realidad virtual consiste en ponerte unas gafas, como la chica que aparece en pantalla, y pasas a estar en un entorno simulado, como dice. En la definición un entorno simulado es: dejas de estar en tu casa y pasas a estar, por ejemplo, en la luna. Las gafas te las pones y te ves envuelto en un entorno 3D totalmente simulado y te teletransportas a el sitio que sea. Por eso, el, ya lo veremos conforme avancemos en, en este webinar: la inmersión es una de las claves de esta, de esta tecnología. ¿no? Eh, dicho entorno. Es contemplado por el usuario a través del de dispositivo que, que acabo de comentar, la gafa o casco de, de realidad virtual, que es la clave. Se aleja totalmente de lo que hay alrededor, como pongo ahí, no, no pierde la conexión con la realidad, se aleja totalmente, el casco envuelve y eh, crea una experiencia total y absolutamente inmersiva. Imagina poder visitar... Cualquier parte del mundo real o cualquier entorno simulado que eh, no se parezca nada a, a, la, a la realidad, ¿no? lo, Los límites lo pone nuestra imaginación. Ah, ya solo con esto podéis ver el gran potencial que puede llegar a tener esta tecnología. También podemos visitar, no, no tiene por qué ser entornos simulados que no son reales, también se puede visitar cualquier ciudad del mundo con vídeo 360. Pero bueno, no nos adelantemos y vamos, vamos a, a, a seguir aquí. Voy a poner aquí. Me imagino que escucháis el audio porque le he dado el Blackboard compartir el audio, pero bueno, el audio realmente no es importante. Lo que quiero que veáis aquí es una prueba visual de realmente lo que está viendo el usuario y en la realidad en la que se encuentra. Entonces, cogieron a una serie de personas cuando sacaron este modelo de gafas, las pusieron en, en ese croma, esa, esa tela croma verde, nos permite ver qué es lo que está realmente disfrutando la persona con, con las gafas puestas y vamos a pasar a ver un poquito. Voy a adelantarlo aquí. Fijaros, lo que está... E lo que está viendo la chica es lo que se ve ahora mismo en pantalla, no está en ese croma verde con esa persona alrededor, realmente está en un monte eh, jugando con un perro virtual. Lo que ella está viendo es eso, y lo está viendo con una calidad eh, que te hace estar total, absolutamente inmerso. Ahí. Aquí, por ejemplo, pues tenemos un, un juego en el que coges un, un arco y tienes que que disparar, ¿no?, a, lo, a los personajitos que, que se le ven. Pues igual, aquí pasamos a otra experiencia, donde estás en, dentro del agua, estás visitando ahí un, un barco hundido y estás viendo ballenas y peces. Fijaros las reacciones de la gente cuando está con las gafas, porque eh, la inmersividad es tan tan tan grande que crees que estás ahí, vale. Si nos ponemos a pensar sin ver nada más, eh, ya solo con esto, podéis ir haciendo una idea del potencial que tiene esta tecnología y de los múltiples usos que se le pueden dar y que vamos a ver en, en sectores tan importantes como medicina, educación, ingeniería, etcétera. Vale. Eh, el vídeo lo paro por aquí. Ahí no bueno, hay diferentes, ahí lo que se van viendo son diferentes experiencias, donde el juego, etcétera. etcétera. Vale bueno, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? ¿No? A mí siempre, eh, siempre que enseño algo me gusta eh, ver un poco qué es lo que había antes y, y por qué estamos donde estamos y, y cómo hemos llegado aquí. Pues la historia, vamos a, nada, unas pinceladas, tampoco voy a aburrir mucho con, con la historia de la realidad virtual, pero unas una pinceladas de cómo hemos llegado hasta aquí. La historia de, de, la, de la realidad virtual empieza realmente en el 1957. La gente se suele sorprender bastante cuando... Cuando decimos esto, en 1957, este señor Morton Haylin desarrolla un simulador que combina imágenes 3D con sonido, viento y olores para crear una ilusión de realidad. Él, él lo que quería hacer, es el, le gustaba mucho el teatro y lo que quería hacer era envolver al usuario en una experiencia total y absolutamente inmersiva. Esto que ahora mismo parece que es una cosa de, con las teles 3D, con algunos parques de atracciones que, que te llevan a cine, donde, donde te, te, te dan aire o te cae algunas gotitas de agua, y esto que parece que es algo de ahora, en el 1957 ya había personas que estaban con la tecnología de entonces, evidentemente, que estaban intentando hacer eh, que, las, eh, que los usuarios sintiesen esas experiencias tan, tan inmersivas. Curiosamente, eh, no recibió ningún tipo de financiación y sensorama, que es el el nombre de, de esto, no llegó no llegó a ningún lado, en esa época no, no se le vio futuro. Es que es bastante... Bueno, hoy día es diferente por la tecnología, ¿no? pero es bastante curioso. Después pasamos al 1961, donde esta empresa, Filco Corporation, creo crea el primer visualizador para eh, montar sobre la cabeza, que se denomina head site si lo ponéis en, en internet podéis encontrar eh, mucha más información como pongo tenía una pantalla y un sistema de seguimiento vinculado por, por, por medio de un circuito cerrado a una televisión. Esto se creó con eh, intención de entrenamiento militar, como muchos de los avances tecnológicos que tenemos, la mayoría eh, siempre empieza por un entorno militar y eh, al final termina llegando ¿no? al, al usuario final. Aquí esto iba a ser menos, empezó por... Esto se creó para entrenamiento para personas militares en habilidades como aterrizaje de un avión a alta velocidad, pruebas químicas y tal. Aquí ya empezaron a ver cómo hacer este tipo de simulaciones sin tener que arriesgar eh, físicamente a las la personas y hacerlo todo con, con simulaciones. Después, en el 1965, pasamos a, a, Iván, a Iván Sutherland, que eh, creó, el, en porque creó bueno, el primer casco de, de realidad virtual llamada, llamado Espada de Damocles, y, según explica él mismo, leo sus palabras textuales, estaba dando clase en Harvard y visitó las Bell Helicopter, tenían unos cascos para poder ver en infrarrojo, eh, gracias a una camarita que tenían en el techo. Y ahora se le ocurrió a este señor que podía sustituir la camarita por un ordenador y fabricar un mundo sintético que reprodujese un tipo de realidad. Fijaros, ¿no? Estamos hablando de 1965. Es, es increíble que ya en, en aquellos años, con la tecnología que había, la gente... Eh, los científicos y los inventores y las personas ya estaban viendo cómo hacer esas simulaciones de, de la realidad. ¿no? En 1982 se estrenó la película de Tron, que supongo que muchos la conoceréis. Eh, el avance que produjo esto es el concepto de realidad virtual, llevarlo al, al público, fue una película, si bien eh, creo recordar que no tuvo mucho, mucho éxito en ese año, sí que introdujo el concepto de realidad virtual y ciencia ficción. Y bueno, siempre a día de hoy es como la película, siempre que se habla de, de realidad virtual, es la película de referencia en, en este tema. Después, un poquito ya más moderno, en 1993, SEGA, ahí tenemos la Mega Drive, es eh, consola de videojuegos por excelencia de los años 90, pues aquí ya empezaron a desarrollarse gafas de realidad virtual para videojuegos, y SEGA desarrolló estas gafas anticipando un formato que, que en su época no triunfó, entre otros motivos, porque todavía no tenían la tecnología suficiente para lo que querían, lo que querían hacer, ¿no? Ahí, como pongo, el modelo fue expuesto en varias ferias, nunca llegó a, comer, a comercializarse, lo desarrollaron, pero nunca llegó a, a la venta, y, eh, como digo, tenían un problema en esa época de tecnología, no, no tenían la tecnología que tenemos ahora, entonces... Imaginaros poner las gafas y, y la calidad de visión y los mareos, después hablaremos de eso, que te puede producir, pues No, no, no, no. En, en, ese, en esa época no había toda esa tecnología suficiente. Dos años más tarde, en el 95, lo intentó Nintendo. Sega lo intentó en el 93, Nintendo era la competencia de Sega en el tema de videojuegos, lo intenta con la llamada Virtual Boy, que eh, tampoco tuvo, tuvo éxito, está por ahí todavía... Eh, estas gafas se pueden conseguir en, en Ebay. Eh, Las la podéis conseguir, si tenéis curiosidad podéis, podéis mirarlo. Y, bueno, el dispositivo, pues, tampoco triunfó por, por los mismos motivos. La tecnología no era la suficiente. Y, aparte, de si te pones estas gafas, se ve todo rojo. La visualización es muy mala, marea muchísimo. Entonces, eran intentos de llegar a ese entorno simulado, pero que no, no todavía no, no contaban con los avances suficientes. Ya, por fin, en el 2010, sale Oculus Rift. Oculus Rift, supongo, a lo mejor conocen la, eh, la marca Oculus de Facebook. En el 2010, Palmer Lucky eh, desarrolla el primer prototipo de Oculus Rift y realiza una campaña de, de financiación en Kickstarter. Kickstarter es una plataforma donde tú pones algo y pones un, una financiación necesaria, decir, mira, yo quiero desarrollar esta gafa de red virtual, pero para desarrollarla necesito 250.000 euros, que es lo que pidieron. Y la gente, el público el, el público de, de, de acá, ya, de nosotros, si nos gusta esa idea, ponemos dinero, le adelantamos el dinero para que esa persona pueda desarrollar ese producto. Hay que estarte, es una plataforma que se usa en múltiples sectores. Entonces, Palmer llegó y dijo, mira, yo quiero desarrollar estas gafas creo que está la tecnología, pero necesito 250 mil euros dólares. La campaña fue un éxito tan tan tan éxito que se recaudó 2,5 millones de dólares y pedían 250 mil dólares. Debido a este éxito, más tarde eh, Facebook, que eh, todos conocemos, eh, por 2 mil millones de dólares compra Oculus y se queda. Se queda con esta tecnología y se, queda, y se queda con las gafas. Y ahora veremos que es clave eh, la historia de Oculus en el desarrollo y en la potenciación de cómo está ese, este sector hoy día. Hasta aquí ya la, Esta sería ya la historia, porque eh, lo que vamos a hablar a partir de ahora ya es historia, entre comillas, moderna. Vale, pero bueno, aquí un repasito rápido de, de la historia de, de la realidad virtual. Y ahora eh, quiero que veamos el funcionamiento. El, lo más básico para que entendáis cómo funciona esta tecnología y cuál es el hardware necesario. El hardware necesario son las gafas, ¿vale? Eh, las gafas que podemos ver aquí, las gafas llevan dos lentes, una para cada ojo y todo el, el envoltorio, el casco que te envuelve la cabeza. Ahí en la imagen veis también un par de mandos, que son mandos, los cogemos con las manos y son los que nos permiten interactuar con los objetos. Hay varios tipos de, de gafas, están las gafas que están conectadas al ordenador son unas gafas como las que veis en pantalla están conectadas al ordenador y en el ordenador se está ejecutando el proyecto se está ejecutando la experiencia ese sería un tipo de gafas después tenemos las gafas standalone, que son como las que se muestran en pantalla son las, estas son las oculus que ahora veremos que son las que están revolucionando el mercado que no necesitan estar conectadas al ordenador no necesitan cables llevan toda la tecnología por dentro llevan la pantalla llevan el procesador lo llevan Realmente, la experiencia del proyecto se está ejecutando dentro de las gafas. No necesitan estar conectadas al ordenador y tienen los mandos. Y tenemos una tercera opción, que es a través de nuestro teléfono móvil. Si queréis experimentar con esta tecnología, no necesitáis ni un ordenador potente ni gastaros eh, eh, un, un costo grande en, en, en unas gafas. Simplemente con un, vuestro dispositivo móvil y con unas Scarboard, que luego veremos, el móvil también puede... Eh, servir para hacer eh, para usar para la tecnología de, de realidad virtual en la app store o en la google play si ponéis vr o ar hay eh, muchas experiencias de realidad virtual y realidad aumentada después tenemos o sea, otro aspecto muy importante en el funcionamiento de, de la realidad virtual es bueno, pues, la resolución ahí vemos pues la resolución que se mide en píxeles, en ancho por alto, siempre, sobre todo en el tema de las teles, seguro que estáis muy acostumbrados a escuchar HD 4K, etcétera. Bueno, no es lo mismo, evidentemente, una resolución baja, como se ve en la imagen, que una resolución alta. A mayor resolución, mejor se va a ver, mayor va a ser la experiencia y va a ser mucho más inmersiva. En lo que comentaba del fracaso de la gafa de tanto Sega como Nintendo, bueno, pues ahí la resolución era... Era muy mala, imaginaros poneros las gafas y ver el entorno ahí con unos píxeles. Eh, no, no, no te produce esa, esa sensación de, de, de inmersividad y no, no tiene mucho, mucho sentido. ¿no? Así que bueno pues ahí un poco eh, viene a explicar la slide esta, que lo que estamos hablando. Mayor cantidad de píxeles, mayor será, es, mayor será la, la calidad y en las gafas de realidad virtual una mayor resolución, pues, se Eso hará que la imagen que veamos sea más nítida, no se aprecien los cuadraditos, y, al final, la experiencia será mucho más satisfactoria. Después tenemos la tasa de refresco, que nos indica el grado de fluidez que tiene la imagen en una pantalla. También una de las características más importantes de la realidad virtual de las gafas. Esta tasa de refresco se mide en hercios, en hercios y nos indica las veces que se actualiza la imagen vale, en el tiempo. Fijaros ahí, bueno, pues tenemos la baja tasa de refresco y la alta tasa de refresco. Al final esto, aunque se traduce? Pues lo mismo, en, en mayor calidad de visionado y mayor inmersividad. Otra muy importante es el ángulo de visión. También eh, influye, esta característica influye un montón en el, cómo vamos a disfrutar esta experiencia. Cuanto mayor ángulo de visión tenga la gafa, más campo de visión vamos a poder cubrir. O sea, es realmente al final aquello que eh, solo vamos a hacer movimientos oculares con los ojos dentro de, de, la, de las gafas y si tenemos muy, muy poquito campo de visión, nuestra cabeza nos dice, oye, eh, solo estoy viendo esto de aquí, ¿qué pasa con, con, el, con el rabillo del ojo? ¿no? Entonces, cuanto mayor campo de visión eh, tengamos, tanto en horizontal como en vertical, igual, pues mayor va a ser la inmersividad, más vamos a ser capaces de de cubrir, de, de, de ver ¿no? en ese, dentro de ese campo de, de visión. Los sensores, y los sensores son muy importantes porque son los que están detectando el movimiento, el movimiento de nuestra cabeza, el movimiento de nuestras manos, el movimiento por el espacio por el que estamos caminando, con, con las gafas puestas. Dependiendo del tipo de gafa, utiliza unos sensores u otros. Así que eh, esta parte la vamos a ver mejor en, en, en la parte donde vemos los diferentes tipos de. Gafa y aquí, igual eh, el área. Dependiendo de qué gafas usemos, pues tenemos unos sensores u otros, pero siempre vamos a tener una área delimitada de eh, zona donde poder disfrutar de, de la experiencia. Por ejemplo, en las Oculus Quest, estas gafas que comentaba que no necesitan estar conectadas al ordenador, tú mismo te creas un área eh, imaginario con el mando, te, te aparece como una especie de láser tú vas marcando en la habitación de tu casa cuál va a ser el área de juego. ¿Por qué? Porque cuando tú después te pones las gafas pierdes el contacto con la realidad. Y a lo mejor eh, puedes chocarte con la pared, puedes darle un golpe a algún objeto. Eh, hay bastantes vídeos, memes y... Eh, hay tweets de gente que con las gafas pues, le ha dado un puñetazo a la tele o se ha caído y es por eso, porque pierdes el contacto con, con la realidad. Entonces, es importante establecer un, un límite en el que tú digas, mira, eh, yo estoy disfrutando de la experiencia aquí y si me salgo de este límite, las gafas lo que hacen ahora es avisarte. Te aparece como una especie de rejilla e incluso te saca de la experiencia y te muestran eh, la realidad. Las gafas llevan una cámara, lo que hacen es... Eh, habilitar la cámara para mostrarte la realidad de la habitación y te sacan de la experiencia para que eh, no sufra daño ni la persona ni ningún objeto alrededor. Todo esto también pues se hace gracias a los sensores que las gafas llevan, llevan incorporados. Pasamos ahora a ver los modelos de gafas pioneros en el mercado. Pongo primero las que acaban de salir, han salido este mes, el 13 o el 15 de octubre, no recuerdo bien. Son las Oculus Quest 2, Oculus lo que comentábamos antes, eh, en el 2010, esa campaña estarte con Oculus Rift, con esa primera, ese primer prototipo, que por cierto probé que era una especie de montaña rusa, en lo que mareaba mareaba un montón. Y ahora, eh, unos años después, estamos con las Oculus Quest 2 de Facebook. Son gafas que no necesitan estar conectadas al ordenador. Tienen un precio de 299 dólares, que es un precio súper competitivo. Estamos hablando que cuando empezaron a salir las gafas al mercado tanto las Oculus como las HTC, en hace 5 o 6 años, eh, valían en torno a 800, 900, mil dólares. Y aparte también necesitabas un ordenador potente para poder disfrutar de la experiencia. Y ahora hemos pasado a unas gafas que cuestan 299 y no necesitan ordenador solo, necesitas las gafas para poder disfrutar de la realidad virtual. Están revolucionando el mercado, los números eh, son muy, muy buenos y eh, todo indica o parece ya que nadie duda que estas sí van a ser las gafas que van a suponer una especie de revolución y que van a llegar a, la, a, la, a las casas de verdad y que la gente se lo va a comprar como se si compra una consola, no tanto a nivel de teléfono móvil, no todo el mundo va a tener una Oculus Quest, pero sí, sí sí que se sí que se está viendo ya que la gente está empezando a comprarlo de verdad. De hecho es la primera vez en España las podemos ver en MediaMark y en la pero recordar nunca nunca antes eh, se habían eh, podido ver eh, gafas en, en, en las tiendas comerciales aquí y ahora ya están empezando a poner expositores y eso es una gran gran apuesta. Eh, la clave de estas gafas es, repito, son standalone no necesitas estar conectada al ordenador, te permiten una libertad enorme a través de... de te puedes poner la gafas y, y caminar a través de casa y tiene una calidad muy buena. tiene una calidad muy buena tanto para eh, entretenimiento, videojuegos como para aplicaciones... Eh, eh, industriales, eh, para empresas. De hecho, eh, todos los proyectos que me salen de clientes, estamos usando es, estas gafas. Después tenemos las hermanas de las Oculus Quest, que son las Oculus Rift, que estas están, eh, necesitan estar conectadas al ordenador. Tienen un precio en torno a 450 dólares, pero estas necesitan estar conectadas al ordenador y se han quedado, como pongo ahí, están totalmente eclipsadas por las Quest. Eh, esto de que cuando le enseñas a a un cliente, ¿no? Yo, yo lo veo que las gafas tienen que estar conectadas con un cable al ordenador, eso ya echa mucho para atrás. Y la diferencia de calidad prácticamente no hay, así que la diferencia que hay simplemente es que está conectada al ordenador y estas se están quedando un poquito más eh, atrasadas. Después tenemos las PlayStation VR, gafas exclusivamente para el mundo del entretenimiento, para los videojuegos. Estas gafas eh, están hechas para... son de Sony, están eh, eh, diseñadas para conectarla a la PlayStation 4. El mundo del entretenimiento también parecía que le iba a costar, pero parece que los videojuegos en realidad virtual han venido para, para quedarse y van a coexistir los videojuegos tradicionales con eh, los videojuegos en realidad virtual. Más de 4 millones de unidades se han vendido de las eh, PlayStation VR y parece que Sony está trabajando en el segundo modelo que irá a conectado a la PlayStation 5, que es una consola que sale el, próximamente, el mes que viene. Después tenemos aquí las Cardboard, que son las gafas que os comentaba, que van, funcionan con el teléfono móvil. Una gafa de cartón, las podéis comprar en, en Amazon a 6 o 7 euros, eh, y lo que lo que se hace es que se mete el teléfono móvil, ahí podéis ver las dos lentes que lleva uno para cada ojo, pues un, el, tiene por arriba como una especie de, de cierre, Ahí donde metes el teléfono móvil, te bajas de la App Store o de Google Play la aplicación de realidad virtual que tú quieras, la das, la metes ahí en, en la gafita de cartón, te las pones y puedes disfrutar de una experiencia. Evidentemente, la calidad no es muy buena. No tienen los mandos, no puedes interactuar porque lo que te permite la otra gafa con tus mandos es cuando tú te pones las gafas y estás con los mandos, ves tus manos. No son tus manos, son unas manos virtuales. Pero el seguimiento que hace a través de los sensores es exacto. Es decir, si yo muevo mi mano en la realidad, en la realidad virtual, la mano virtual se va a mover exactamente igual que la mía. Entonces llega un momento en que eh, ya pierdes el, la conexión con la realidad y, y te crees que estás metido. Es que estás, estás moviendo eh, tu mano y la mano virtual se mueve a la vez eh, eh, que la tuya. ¿no? Esto no lo tienen estas gafas. Pero, eh, como digo, es una opción muy barata para, para probar esta tecnología. Como, como dato curioso, la primera vez que probé las PlayStation VR, eh, que están bastante bien de calidad, pues, bueno, estaba eh, con un videojuego probando y tal, y había una mesa virtual y me fui a apoyar. Ya, o sea, ya estaba ya tan metida en la experiencia que me fui a apoyar en la mesa y me caí caí porque realmente no, no había mesa, así que esa fue una de mis primeras experiencias con la realidad virtual, ahí me di cuenta de la, del potencial inmersivo que tiene. Las Valve Index, que las pongo ahí para, para que la conozcáis, son las gafas que mayor calidad tienen del mercado, pero está reservada para los gamers un nivel económico alto, porque valen en torno a mil y algo. 1200 creo recordado así dólares y necesitan, y necesitan estar conectado a un ordenador y potente estas gafas están, están hechos para eh, gamers exclusivamente en un entorno empresarial que no se usa. las htc vibe pro htc es una marca que cuando empezó a sonar esto de la red virtual hace 4 o 5 años empezaron a salir los modelos htc vibe de hecho el primer vídeo que hemos visto es de htc vibe sonaron bastante y eh, casi todos Tenían una HTC Vive, pero últimamente ha sido total totalmente eclipsado por Oculus y por, por la apuesta fuerte de Facebook por la realidad virtual. Y aquí os pongo el último modelo que tiene HTC en el mercado. Pero no, no está siendo muy vendido, ni la, realmente eh, no se está ni vendiendo mucho, ni, ni usando mucho. Se ha quedado ahí un poquito en, en tierra de nadie. Vale, hasta aquí el tema de realidad virtual. Vamos a ver el realidad aumentada. La diferencia entre la, la realidad virtual y la realidad aumentada es que la realidad aumentada lo que hace es superponer elementos digitales sobre el mundo real, es decir, aquí no perdemos la conexión con la realidad, simplemente añadimos información a nuestra realidad. Voy a colocar una silla en mi salón, una silla virtual para ver cómo queda y no tengo que traerme la silla del IKEA y ver si queda bien o qué color quiero poner, no, directamente a través del teléfono móvil. Puedo combinar esos objetos reales y esos objetos virtuales. Como pongo ahí, es interactiva y en tiempo real. También eh, podemos interactuar con los objetos. Pero, eh, para que tengáis clara diferencia, en la realidad virtual es inmersivo totalmente, perdemos conexión con la, realidad, con la realidad. Y en la realidad aumentada lo que hacemos es añadir información a la realidad. Fijaros que ahí eh, el vídeo muestra una calle y tenemos un elemento virtual sobre esa calle. Entonces, estamos añadiendo esa información, pero no estamos perdiendo conexión con la realidad. Ahí eh, lo que muestra este vídeo es lo, lo que se llama un portal en realidad aumentada, que bueno, hace, simula como si pudieses entrar en ese portal entre eh, la realidad y el entorno simulado y pudiese ir de un lado a otro. Lo que se está mostrando ahí es la pantalla de un teléfono móvil. Entonces, no, no es inmersivo, como es, lo es las gafas, que con las gafas puestas, y eso es inmersivo. Aquí lo estás viendo a través de un teléfono, un teléfono móvil o, o, o una tablet, también. Historia, nada, muy poquito también por encima. pues Bueno, desde la década de los 90, el término raíz aumentada es acuñado por Tom Cowden, para referirse a los dispositivos utilizados por los el electricistas de la fábrica aeronáutica cuando tenían que realizar cableados complicados. Lo que hacían era pues eso, añadir información para que el operario le resultase más eh, fácil su tarea. Entonces, aquí ya empezaron a, a usarlo. Hasta el, pero no es hasta 1992, cuando el primer sistema inmersivo de reaumentada funcional se pone en marcha por Luis Rosenberg y se trata de Virtual Fisture, fue desarrollado en la base aérea de Brooks en Texas. Y este invento eh, estaba eh, bastante guay, eh, lo que proyectaba es unos brazos robóticos sobre los lo brazos del usuario y creaba una bueno, vis, visión aumentada de la realidad, a, añadía esa, esa información. Eh, después tenemos, en el 1994, fijaros que es curioso que la historia de la realidad virtual sí que se remonta más hacia atrás en el tiempo, pero de realidad aumentada empezamos a hablar ya en los, años de, en los años 90, ¿no? Y en el 94, pues se crea por Steven Feiner, este que es un, como pongo ahí, un banco de pruebas que explora y permite el diseño automata, automatizado de realidades aumentadas para aplicar la de mantenimiento y reparación. Eh, veremos cómo en el tema de mantenimiento, de ayuda al operario y eh, de procesos de producción, la realidad aumentada tiene muchísimo potencial y se está usando bastante. También ese mismo año se crea la primera producción de teatro de realidad aumentada, que presenta bailarines y acróbatas que manipulan objetos virtuales y del tamaño del cuerpo en tiempo real, proyectado en el mismo espacio. Ahí ya empiezan también a meter la realidad aumentada en el tema del entretenimiento y a poner como elementos virtuales a esos bailarines y acróbatas y Después, en el 98, en la liga de fútbol americana empiezan a usar la realidad virtual para señalar la línea virtual, una línea sobre el campo que marca el primer down, el primer down no sé lo que es, porque no entiendo de fútbol americano, pero bueno, que empiezan ya a usar la tecnología para incorporarla al deporte y a día de hoy todavía se está usando. Y la NASA en el 99 eh, la utiliza en su nave X-38 para mejorar la navegación durante los vuelos durante los vuelos de, de prueba eh, fijaros cómo eh, la realidad virtual tiene más historia pero eh, le ha tardado más en ponerse en funcionamiento y en ser útil para la sociedad, por decirlo de alguna forma, pero la realidad aumentada en los 90 ya estaba en funcionamiento y ya estaba eh, ayudando a la sociedad en, en, diferente, en diferentes ámbitos. En los 90 teníamos en la realidad virtual las gafas de Nintendo y Sega que, no estaban llegando a ningún lado por la tecnología que, que le faltaba, y aquí ya la red aumentada ya estaba en funcionamiento. Funcionamiento, cuáles son las principales características de, de la realidad aumentada. Bueno, pues como decía, tecnología que superpone elementos virtuales a, a la imagen real permite interaccionar con ella. De hecho, si tú estás con el teléfono móvil y estás viendo um, aquí tu, tu elemento virtual, puedes interactuar con él tocando sobre la pantalla o incluso tocando entre comillas, ese elemento, ese elemento virtual. La imagen que se proyecta en 3D eh, para adquirir capacidad de proporciones físicas del entorno, después veremos que interactúa, que se puede eh, llegar a interactuar con el, con el entorno. Y los elementos de la red aumentada, bueno, eh, tenemos la cámara, de hecho, mientras lo voy explicando, voy poniendo el vídeo. Tenemos la cámara, la cámara del dispositivo, que es la cámara del de, móvil o de la tablet, el hardware, pues, bueno, es el procesador ¿no? posibilita esa combinación de imagen real e imagen virtual, que en este caso es también, en este caso que se ve en el vídeo en la tablet, el software, el programa informático encargado de gestionar todo eso y hacer que sea posible, la pantalla, la pantalla del, del dispositivo, y el marcador. Eh, la realidad virtual, o sea, la realidad aumentada funciona de dos maneras, con un marcador, una imagen que se puede, eh, que se pone sobre, sobre, sobre una superficie, la cámara detecta la imagen y sobre esa imagen te coloca el elemento virtual o actualmente también la realidad aumentada puede, eh, puede eh, detectar el entorno, eh, la habitación, las paredes, los muebles y sobre ese entorno como aparece ahí, crea la experiencia de, de realidad aumentada. ¿Vale? Habéis fijado en el vídeo cómo está interactuando con los objetos físicos reales y está creando esos elementos virtuales junto con los elementos reales. Aquí tenemos ARKit y ARCore en lo que estaba comentando antes de que mmm, esa realidad aumentada no necesita marcador. Si, no sé si habéis fijado, o se había experimentado con ella, pero tradicionalmente se necesitaba una imagen, como digo, base, la cámara reconoce la imagen y montamos esa información adicional sobre la imagen. Aquí no necesito ninguna imagen como marcador. El móvil con su cámara eh, hace un reconocimiento de la habitación y de los objetos que hay sobre ella y monto esa experiencia de realidad aumentada dentro de mi habitación. Puedo hacer que un personaje esté... Por ejemplo paseando por el suelo y se suba a la cama porque estoy eh, traqueando toda esa habitación y estoy eh, tengo el reconocimiento hecho de, de todo ese objeto a través de la cámara de teléfono móvil con las cámaras avanzadas que hay hoy día y a través del software que lo hace posible tampoco me quiero meter en mucho más técnico vale hasta aquí sería la realidad aumentada realidad virtual gafa realidad aumentada teléfono móvil o tablet y funciona con un marcador o haciendo un reconocimiento de la habitación y me añade elementos digitales a mi realidad, ya vamos a pasar a ver la realidad mixta. La realidad mixta es una mezcla de, se podría decir que es una mezcla de la realidad virtual y la realidad aumentada. ¿Por qué? Porque la realidad mixta es unos cascos donde eh, veo la realidad y los elementos digitales. Es decir, la realidad aumentada se disfruta con un teléfono móvil con un tablet, pero en la realidad mixta me pongo unas gafas que no son, como la de, la, no son como la de la realidad virtual, porque no pierdo el contacto con la realidad, pero sí me hace estar más inmersivo, porque no, no lo veo todo a través de una pantallita de, de teléfono móvil, sino que con esa gafa veo mi habitación, pero también veo los elementos digitales que estoy poniendo sobre ella. Entonces, mucho más inmersivo que eh, con el teléfono móvil o con o con la tablet. Aquí tenemos, un poquito más adelante, las eh, Microsoft HoloLens, son las primeras que salieron. Eso que se está viendo en pantalla es lo que se ve, realmente esa, esas gafas la, la, las he probado y eh, estas gafas son en torno a 3.000 euros, son exclusivamente para uso empresarial, no, no son para el gran público. Pero lo que estáis viendo en, en el vídeo es lo que realmente tú ves con las gafas. Por eso decía que es una combinación entre realidad virtual de red aumentada, te pones las gafas, es muy inmersivo, pero no pierdes el contacto con, con la realidad. Esto es un poco, no sé si conocéis la, pe la película Minority Report. Me parece algo de un futuro muy lejano, pero no, no, es, un, es una realidad, una tecnología que ya existe. Son unas gafas caras, pero que ya se están empezando a usar en, en, diferente, en diferentes entornos. Ahí os pongo el modelo, las Microsoft HoloLens. Visualización de hologramas. Eh, parece como si fuésemos parece que estamos hablando de, de Star Wars. Hologramas en el, el campo de visión. Y puedes leer texto, observar detalles. Se está usando en, en Airbus, por ejemplo, la está usando en el proceso de de fabricación de los, de los aviones, porque los operarios se ponen las gafas, no necesitas estar con la tablet o con el teléfono móvil, te ponen las gafas y puedes ver toda esa información extra que te están brindando. La otra gafas que hay de realidad mixta por excelencia son las Magic Leap. Las Magic Leap es una compañía que ha conseguido muchísimo, muchísimo dinero con inversión, prometían mucho, pero querían llegar al usuario final, pero al final, al usuario final me refiero al usuario que está en casa. Pero al final se han quedado un poco... No, no han terminado de convencer, parecía que iban a ser mucho más revolucionarias que, la, que las HoloLens, pero no, no, lo han, no lo han sido. Eh, el CEO de la compañía se dimitió y bueno, ahora no, no se sabe muy bien qué va a pasar con, eh, con estas gafas, que bueno, son tan... Tienen un modelo también, las HoloLens creo que son más bonitas, esta tiene un modelo un poco, un poco raro. Hasta aquí el punto uno, que era historia, funcionamiento y características de, de, de ambas tecnologías. Después, eh, no sé si, si tendréis dudas sobre todo lo que, lo que hemos hablado. Después, si queréis, me preguntáis. Voy un pelín rápido para que no se haga, para no pasarme mucho del tiempo, porque pues, bueno, quiero dar mucha, mucha información y que salgáis de aquí conociendo lo máximo posible sobre esta tecnología y sobre la aplicación que tiene. Aquí, bueno, pues. Vamos a empezar viendo por qué usar la realidad virtual aumentada Tiene, a la hora de formación más eficaz, con la realidad virtual posible simular entornos reales que permiten el entrenamiento de, lo, de los operarios. ¿Y esto qué hace? Facilitar y agilizar procesos de aprendizaje, reduce costos de desplazamiento, evita, evita riesgo para emplear para la empresa. Eh, yo he, hecho, he, hecho alguna, he desarrollado algunas simulaciones de montaje de ciertas partes de un avión, por ejemplo. ¿Por qué? Porque reduce costos para, para la empresa. No es lo mismo tener a un montón de operarios con piezas reales montando los motores o en riesgo por, por, por los problemas que puedan surgir que con una gafa y con experiencia simulada. Reduce costes de desarrollo de productos, corregir posibles desviaciones, eh, mejorar el producto sin incurrir en costes de materiales ni, ni, ni, ni parar procesos de, que, que afecten a, a la producción. No necesitas parar producción ni invertir en materiales. Simplemente con simulaciones puedes ver si aquello que quieres introducir en el producto puede ser válido o no. Estrategia de marketing y publicidad más atractiva. Tanto la realidad aumentada como la virtual crean unas campañas de marketing increíblemente atractivas para el público. Eh, los enamoras. Eres capaz de enamorar a, a, a tu usuario con esta tecnología porque las experiencias que le vas a dar son tan inmersivas y, y, y son tan tan tan interactivas que no, no se las puede dar con de, de, de otra forma. Optimiza tareas y reduce costes de operación. Pues existe multitud de tareas que se realizan día a día en muchas empresas de las cuales pues, se podrían eh, optimizar muy fácilmente con estas tecnologías. Aumento de venta, en tiendas y comerciales. Puedes interactuar con productos eh, de una forma que el usuario nunca había pensado. Por ejemplo, IKEA en el catálogo en realidad aumentada, en el que tú colocas el catálogo en el suelo en tu casa y a través de una aplicación del teléfono móvil eres capaz de poner los muebles en tu salón. Ves y dices, pues, este sofá no me gusta aquí o sí me gusta y eres capaz de visualizar cómo va a quedar el mueble en tu salón sin tener que comprarlo ni ponerlo y darte cuenta de que en habían medido mal, cualquier cosa. Entonces, eso, el, las empresas, las tiendas que tienen esta tecnología están dando mucha facilidad a sus clientes para que ponen sus productos sin, eh, sin, sin, sin complicaciones. ¿Y eso qué hace? te permite destacar en la competencia el contenido que ofrece ambas tecnologías, más dinámico, interactivo y permite introducir mucha más información, como pongo ahí en un catálogo, en un tríptico, eh, va a hacer destacar de la empresa que está al lado y después lo vamos a ver en, en algunos ejemplos. Lo que no tiene ninguna otra tecnología que tiene estas dos tecnologías, interactividad. Es una tecnología muy interactiva, tanto la realidad virtual con las manos, que es hiper interactiva, porque puedes interactuar con todos los elementos digitales que hay que hay en, en la experiencia. Es, se puede hacer cualquier cosa, tanto y la red aumentada igual también, es muy interactiva. Y eso al usuario, eh, permitirle al usuario ser parte de la experiencia, envolverlo y hacerle todo interactivo, ya lo está enganchando. Inmersión, es una tecnología muy muy inmersiva y eh, eso hace que tu usuario, ya sea para entretenimiento, ya sea para un proceso de producción, eh, ya sea para formación, eh, va... a lo que sea que tengas que hacer, eh, lo va a vivir de una forma totalmente diferente gracias a esa inmersividad. Pasa a motivar a la persona, ya sea en su trabajo o ya sea en, en la parte de entretenimiento. Diversión, al final, incluso cuando estamos trabajando, cuando estamos montando un avión o en un proceso de producción o creando un producto, eh, el ser humano siempre busca divertirse, no, no, no, no lo digo de la forma de que sea a tomar una caña al bar, ¿no? Pero pero sí que disfrutar con aquello que está haciendo. Y, y esta tecnología ayuda a, en este caso, em, tener a, a, a los trabajadores motivados y, y contentos y con aquello que están haciendo. Campos de aplicación. Vale, hemos visto qué características, qué son, historia, funcionamiento, cuáles son las características que, que tienen, por qué la hacen tan especial, pero a qué sectores se pueden aplicar. Pues sectores. A todos, por, por, por resumir, marketing. El primer ejemplo de marketing, aquí National Geographic montó una cosa muy chula. Era la gente, eh, se ponía, eso que veis en el suelo, esa imagen que veis en el suelo, eh, el cuadradito amarillo es el target que os comentaba, la gente se ponía ahí y en la pantalla en, eh, le salía pues esa simulación en red aumentada, te permitían hacer fotos, etcétera Bueno, el resultado pues como lo podéis ver gente eh, disfrutando el, la marca mejoras tu imagen de marca si en ese momento querías vender algo pues seguro que lo vas a, a vender mucho mejor y la gente visitando el centro comercial pues simplemente para hacerse una foto con, con el dinosaurio ¿no? El, eh, aunque no, es, estás en, es, no estás con la gafa y no, no, no te la estás envolviendo totalmente sí que te permite hacerte una foto con, con cualquiera de los elementos digitales que aparecen entretenimiento por excelencia también, evidentemente, esas son las gafas de PlayStation, la de realidad virtual, y aquí es pues, un juego, que visitas un planeta alienígena, tienes que ir con, con la pistola y tal, destruyendo no lo que aquello que te encuentras. Fijaros que lleva las gafas, lleva una especie de pistola física real, con una lucecita, todo eso son... Los sensores y lo que ve en pantalla, pues lo que está viendo él, el movimiento que hace, es lo que, coment, lo que os comentaba, el movimiento que hace con el arma es eh, totalmente exacto. Si tú lo mueves un poquito en la vida real, se va a mover igual en la simulación. Entonces, te permite esa inmersividad, inmersividad total. Medicina, medicina es un campo eh, que, que, que, que bueno, lo, lo está revolucionando también. En cirugía. Superar fobias y traumas, superar fobia de trauma de la gente que le da miedo hablar en público, que tiene miedo a montarse en aviones, entonces lo meten en simulaciones en realidad virtual, donde tienen que hablar en público, donde tienen que meterse en aviones, o su, incluso hay algunos que son hasta con arañas y todo, para que cualquier cosa que os pueda imaginar, tiene, tiene alguna aplicación... Eh, en este, en este sector. Tratamiento de, de trastornos. Hay ya varias aplicaciones para ayudar a las personas con demencias seniles, para detectar en, en el Alzheimer o cualquier demencia senil en una etapa muy temprana. Entonces, se, se crea una serie de experiencias que recogen datos de cómo el usuario está interactuando con esa experiencia y, a, y a raíz de esa interacción, son capaces de detectar si hay Cosas en el cerebro que no están funcionando como, como debería Hay otra aplicación, hay por ahí eh, un vídeo también bastante famoso, en el que se le ven que han llevado a, a personas mayores, le han colocado las gafas y han simulado eh, el entorno del colegio cuando iban de pequeño algo algún entorno en el que ellos tenían, pues, estaba muy ligados ¿no? a su persona. Y se ve cuando se quitan las gafas esas personas súper emocionada, incluso alguna eh, llorando, ¿no? De, de poder, eh, han sido capaces de de teletransportarse a, a una etapa, pues, bueno, que ya no, no, no pensaba que iban a poder ir. Y simulación para formación médica, para operaciones, pues te pones las gafas y intenta aprender a, a operar. Educación, educación es otro campo enorme también, se está haciendo un montón de cosas, aquí la Universidad, yo soy de Málaga, la Universidad de Málaga está haciendo cosas ya, ya hay aplicaciones de realidad virtual en la Escuela de Ingeniería, el, hay, hay ya varias por ahí que puede investigar sobre, por ejemplo, el viaje de una célula a través del cuerpo, sobre ver los elementos químicos y poder, y poder interactuar con ellos, montar motores, muchas, muchas aplicaciones también, y sí que parece que conforme va pasando el tiempo, se van, a, eh, cada vez más, eh, colegios, docentes, universidades, están intentando aplicarlas. Decoración... Que es un poco lo que os comentaba, esto es lo que comentaba de la aplicación de Ikea. Te puedes hacer tu foto y puedes colocar tus muebles. Un poquito. Colocas el, el catálogo, que es el target, y sobre el target se van montando, van apareciendo esos muebles. Y el usuario puede ver si, si, si realmente quiere tenerlo en el salón o no. O también pueden jugar con los niños. Eso siempre, siempre es buena idea. Arquitectura. Si el cliente pudiera recorrer su casa antes de que estuviese construida. Aquí lo que esto le permite a los estudios de arquitectura es, antes de que se haya puesto el primer ladrillo, enseñarle a los clientes cómo será su casa. e Incluso configurarla. Configurar los materiales. Los materiales, el, el, en este sentido, pues, puede eh, cambiar el color al suelo, a los muebles. Y eh, les permite, bueno, pues, antes de, de, de, de, de tener que construir, el usuario puede eh, visitar su casa yeah. y esto se traduce en que para el estudio de arquitectura es mucho más fácil la venta de, de la vivienda. Turismo, en, eh, hay muchas aplicaciones, como, como decía antes, no, no, el entorno este simulado que ponemos en la gafa no tiene por qué ser un entorno simulado que no exista, sino que hay unas cámaras 360 60 es que captan todo el entorno 360 grados tanto en, como si fuese una esfera, lo captan todo, y tú cuando te pones las gafas, estás eh, yo ahora mismo con el ratón puedo ir de un lado a otro, pero con las gafas la inmersividad es total porque es como si estuvieses dentro entonces puedes visitar ciudades tal cual, puedes visitar ciudades hay varias aplicaciones ya que te permiten visi visi visitar ciudades, visitar Notre Dame la Torre Eiffel, y están, la verdad es que la recomiendo, porque son experiencias muy chulas. Y ahora que, bueno, por, por desgracia, en la época en la que vivimos, que no tenemos que estar en casa y el tema de viaje está un poquito aparcado de momento, es un buen uso que se le puede dar a esta tecnología para poder seguir visitando lugares maravillosos. Simulación de procesos industriales, controles de calidad, procesos de producción. Vamos a pasar un poquito para adelante. En la parte más puramente de industria, pues eh, también se está usando ya, eh, como ponéis, disminución de accidentes, ahorro, mayor reducción de conocimiento, o sea, también se está usando, que se vea, que veáis la interactividad. Eso es lo que os comentaba, esas manos son las manos virtuales, pero el, el usuario que las está moviendo en la realidad, la está moviendo exactamente así, y puedes interactuar, tal y como veis en pantalla, puedes abrir... El cuadro de electricidad, puedes eh, tocar botones, puedes girar manivelas, eh, podéis hacer aquí cierre de válvula más próxima, no sé qué, para evitar la fuga de gas. Ok. Las, la, la posibilidad y las interacciones son. Eh, fijaros cómo está cerrando eso. Eso os comentaba, eso es lo que os comentaba con el tema de la interacción, de, de, de lo que le, las posibilidades que se le da al usuario. Vale, voy pasando rápido. Para que, para que nos dé tiempo a verlo todo, aquí, en tema industria, mantenimiento de existencia operado en realidad aumentada, bueno, pues la, la imagen una habla imagen más, más que mil palabras y ver que toda la información extra que se le puede dar al operario sobre los diferentes componentes eh, que hay en la imagen, pues eh, igual eh, esto se está usando también a nivel de producción un montón, facilita, facilita la, el trabajo del operario, Pueden mostrar qué elementos deben ensamblarse, una ubicación precisa de esos elementos, ruta a seguir, etcétera, etcétera, etcétera. Muchísimas posibilidades. hasta aquí hemos visto que los sectores de aplicación de la red virtual y la red aumentada son todos, casi todos, son muchísimos. En cada en cada sector se le puede dar un uso. Y ahora yo os voy a mostrar ejemplos de casos reales. Es eh, decir, oye, esto está muy bien, pero la realidad se usa, sí, la realidad. Se, todo lo que he mostrado o lo que hemos mostrado hasta ahora es real pero eh, ya aquí os voy a hablar de mi experiencia propia desarrollando proyectos en proyectos en eh, los que yo he participado. El primero, eh, formaría parte dentro del sector cultura y e entretenimiento, que es eh, una especie de videojuego Serious Game interactivo, una experiencia para fomentar la visita a los museos. Como ahora tenemos, vuelvo a repetir, la situación que tenemos, pues es una experiencia... Eh, componga ahí creatividad y tecnología para viajar por, por los contenidos contenido del museo. En este caso se está haciendo para el Museo del, del móvil de Málaga en colaboración con, con Vodafone. Y el objetivo es que la gente no pierda la ilusión y las ganas de visitar el museo. Entonces, en, en esta experiencia... Te permite ver los coches de, del museo, participar en una serie de juegos y aprender de la historia de cada, de cada uno de los coches que componen el, el museo. Bueno, no sé si por aquí hay algo más. Este es puramente eh, de entre, entretenimiento y cultura, porque al final es para los museos. Este de aquí es eh, una visita... Eh, una especie de experiencia de turismo espacial, de cómo sería, una simulación de cómo sería el visitar la Luna desde un punto de vista de, de, un, de un turista, no de, de una experiencia de ciencia ficción de videojuegos, sino una experiencia del turismo, que últimamente están saliendo varios artículos sobre que dentro de unos años se podrá ir a la Luna o luna, tal, ¿no? El, que se podrá ser turistas espaciales, bueno, pues no todo el mundo va a tener tanto dinero como para hacer esa visita de turismo espacial, así que nos pidieron esta experiencia de, de cómo ser un turista un turista espacial. Vale, siguiente, industria, vale, este es muy interesante, el cliente es Airbus, Airbus. y aquí el, el problema que había era, que, el, por lo visto, las eh, las empresas, personas que, que compran aviones, eh, están muy interesadas en ver lo que hay debajo del suelo del avión. Pero yo esto no lo sabía, evidentemente, no suelo comprar aviones, no sabía que era tan importante eh, conocer el cableado y los componentes que hay debajo del suelo del avión. Pero, pero eh, una vez que el suelo está cerrado, no se puede volver a abrir, tiene un proceso muy complicado, porque bueno, imaginaros, es, es un avión, ¿no? Aquello cualquier cosa que se haga tiene que pasar por mil operarios y por un montón de, de papeles de tema, ¿no? Entonces, la so y pero los clientes querían ver todo eh, el tema del suelo. ¿Qué solución se le dio? En realidad aumentada, primero, se hacen, antes de sellar el suelo, se hacían fotos de cada baldosa del suelo, y a veces después nosotros, en realidad aumentada, una vez que el suelo ya estaba puesto, lo que creamos era una aplicación que mientras el usuario iba... Andando por el avión, en realidad aumentada, encima del suelo se iba mostrando lo que había debajo. Usábamos las fotos que se habían hecho antes, el operario había hecho otra foto, y ahora en una simulación en realidad aumentada vas pasando por el avión, el, el avión está, el suelo está cerrado, pero tú en realidad aumentada estás viendo lo que hay justo debajo de la losa, de, bueno, la losa del, del cuadradito en el que te encuentras. Y es una aplicación que se puede vender junto con el avión a los clientes que compren que compren el avión. Es un, fue bastante interesante. Esto es un simulador para testeo de tratamiento de radioterapia. Eh, es una empresa de fuera de España, Cordis Suite, y querían, tenían un tratamiento nuevo, pero no sabían cómo lo iba a vivir el usuario en primera persona, porque era, eh, podría ser bastante agobiante o estresante, te metían en una máquina y te ponían una serie de cosas en la cabeza, ¿no? en un proceso ahí, y entonces querían ver, eh, testear eh, cómo sería eso, si al usuario le iba a producir estrés, si, si, si iba, iba a estar bien, o incluso usarlo oh, para que el usuario, antes de vivirlo en la realidad, lo viva en la realidad virtual. Así que, si tú ya antes has pasado por ese proceso en, eh, con las gafas, cuando te vas a enfrentar a él en la realidad, ya no te da tanto miedo por decirlo de alguna forma ya lo has vivido ya sabes lo que te vas a encontrar entonces estás ayudando, a, ayudando al paciente a pasar por ese por esa etapa entonces fueron esas dos cosas un poco si era muy agobiante y también eh, tenerlo como ayuda al, al paciente al principio se pensó que podía ser algo redundante y tal pero que al final decidimos realidad virtual y, y gafas Entretenimiento, espectáculos, esto fue para Movistar en colaboración con, con otras empresas y aquí lo que eso fue en el Mobile World Congress del año pasado, que se puso esta, este proyecto en el que eh, el objetivo es retransmitir en un evento deportivo y se retransmitió un partido del Barcelona, allí en el, en el Camp Nou, eh, con la intención de probar que bueno cualquiera en casa puede eh, disfrutar de esto de espectáculos, de deportes, de concierto. en este caso era deporte, pero bueno, la intención era esa, ¿no? De que cualquiera en casa puede disfrutar de, del entretenimiento sin tener que ir allí y fue todo un éxito. En marketing, en este caso fue el cliente a la bar de los catering y era visualización de bodas 360 para darle la posibilidad al cliente de poder vivir una boda en primera persona. Esto fue en la feria aquí en Marana, en el Palacio de Feria y Congreso, una feria que se hace para vender bodas. Y como decía de, de esta carta de la competencia, la gente que visitaba el stand de Alabardero Catering podía ponerse las gafas y vivir una boda de, de Alabardero. Entonces ya sabía cómo, cómo a, al cliente lo enganchabas porque estabas haciendo que viviese una boda eh, con las gafas y ver todas las posibilidades del espacio y todo lo que ellos, todo lo que ellos nos ofrecían. Entonces, en este tema, marketing, diferenciación de la competencia una forma brutal. En ingeniería, un cliente Aplitop, que es una empresa de... De um, a de así se me se el nombre, que la, la, gente que, bueno, visualización de, de terreno, de ingeniería, no exactamente. Eh, no arquitectura tampoco, es topografía. Bueno, es, ellos se dedican a hacer software de tema, todo este tema de, de carretera, montañas, etcétera. Y eh, querían un visualizador de terreno, recorrido por carretera, situaciones variables con cambios en la meteorología. Y pues. Simulador en realidad virtual en realidad virtual y sin realidad virtual, está, está en los dos modos, en el que puedes eh, visualizar terreno, hacer diferentes recorridos por carretera, por carretera, ver las situaciones variables con la meteorología y eh, esos datos los necesitaban, eh, son muy útiles para ello a la hora de diseñar el tema de carretera, de... Los y tal, aquí ya eh, me pierdo un poco más en, en, este, en este aspecto, pero bueno, sí que eh, es, lo usaban básicamente para hacer es, esa simulación y, y con esos datos después operaban, en, eh, sacaban conclusiones a la hora de hacer su trabajo en la realidad. Así que, bueno, un poco eh, conclusión, aspectos positivos, puede resolver problemas de complejos de una forma muy sencilla, interactividad e inmersión motivan a las personas que lo usan y cada día la tecnología es más avanzada y más barata. También voy a decir lo malo, ya a mí se me nota que estoy enamorada de esta tecnología, pero bueno, también tiene aspectos negativos, o por lo menos los que yo me he encontrado, personas que pueden ser reacias a usar estas nuevas tecnologías de, yo me tengo que poner aquí una gafa en la cabeza y no sé qué, y un poco eso, ¿no?, el aspecto de, pero esto de a lo mejor un poco engorroso y tal, en algunas ocasiones puede generar cierto malestar, mareos, peso en las gafas, las gafas pesan un poquito y si llevas mucho tiempo... Ya cada vez menos, ¿eh? Ya la tecnología, estas últimas gafas que han salido pesan menos, pero, oye, cuando llevas un rato, pues, te puede molestar un poco y a ciertas personas les marea. También depende de la experiencia. Hay experiencias que son muy tranquilitas, no marean nada, pero si nunca has usado la realidad virtual y metes a la persona en un, en un tío vivo o en una montaña rusa, pues, va a salir un poquillo mareado. Y la necesidad de estudio e innovación constante para el desarrollo y la actualización. Esto, desde de un punto de vista de empresa, de yo, pues, evidentemente tengo que estar, que no es malo, continuamente, innovando, eh, estudiando, porque esta tecnología cada día, pues, hay, cada día hay cosas nuevas que las que, que aprender. ¿Cómo está la red virtual y realmente en España? Eh, aquí los datos están sacados del informe de QR de Telefónica del año 2018, que es lo, más o menos lo más actualizado que he eh, conseguido. y el lo, lo más destacado, el número de empresas dedicadas a la IQR en España crece en un 86,6% en dos años. En el 2016 había más de 150 empresas y en el 2018 más de 280 empresas. Es decir, decido muchísimo el número de empresas que se dedican a esto. ¿En qué trabajan las empresas? Pues trabajan en proyectos de... Eh, ahí pongo realidad virtual, realidad aumentada o realidad mixta y parece que la mayoría... Eh, Trabajan eh, el 57,1%, realiza proyectos para, para las tres: realidad virtual, realidad aumentada y la realidad mixta. Y ya después ahí tenéis un poco el 3% exclusivamente de realidad aumentada, el 2,3% exclusivamente realidad mixta y el 37,6% exclusivamente para realidad virtual. Las categorías de empresas según su volumen de facturación: bueno, la primera es proyectos de QR dirigido a empresas, que realmente en mi caso yo lo que hago son proyectos personalizados a empresas. Viene la empresa con un problema, una necesidad, yo se la intento resolver usando usando esta tecnología, evidentemente la mayor parte de, de, de facturación viene viene por ahí, después tenemos formación, videojuegos, etcétera. Personal fijo los últimos 12 meses, bueno, eh, nada, lo pongo porque es eh, una muestra de que, de, que, de que las empresas están manteniendo a, a los trabajadores, no de que tienen los ingresos suficientes para mantener a esos trabajadores. Uy, perdona un momento que se ha quedado Chrome en negro que a veces me pasa cuando tiene el Blackboard ya, me parece que bueno vale, eh, perfiles demandados bueno, pues dentro de los sectores el perfil más demandado siempre suele ser el, el programador, pero fijaros que también está el comercial, producción marketing, atención al cliente los sectores XR, dentro de eh, los sectores cuáles son los que eh, están teniendo más, más producción bueno, eh, tenemos entretenimiento el 16%, marketing y publicidad el 15%, educación y información el 15%, turismo, turismo el 14%. Fijaros que entretenimiento, marketing, información, eh, arquitectura, ingeniería, industria, 12%. Parece que está la tarta bastante repartido y se ve muy bien que son tecnologías multisectores, está, está bastante repartido la cosa. Las características del mercado... Bueno, las fortalezas y debilidades que en realidad ya hemos visto la mayoría de ellas. Debilidades estamos viendo. Pues, veo, por ejemplo, de la falta de talento. Es verdad que, que falta gente que se dedique a esto a, a la hora de buscar eh, personas para eh, contratar y para, para el desarrollo. Te cuesta mucho encontrar a alguien que, que pueda desarrollar para, para estas tecnologías. Son nuevas, y no hay muchas personas todavía. Eh, que, estén, que estén formadas. Pero, bueno, eh, poco a poco sí que parece que, que, que, que hay más. Y ya por terminar, eh, presente y futuro de la EQR, una, una pinceladas en, en el impacto económico mundial, ahí tenéis el, el, el potencial de crecimiento del mercado en hardware, en software, y en e-commerce, del 2015 a, a lo que se prevé que sea el 2025, Fijaros cómo, bueno, es que es una curva exponencial que eh, parece que, que crece eh, de, todas, de todas, todas, todas. ¿no? Ahí tenéis un poco la, la clasificación. Al hardware le cuesta, le cuesta un poquito más, pero en todo, en, en las tres patas tenemos ese, ese crecimiento. Después, eh, un mapa de cómo se prevé que crezca estas tecnologías, dependiendo de, la, de las regiones. Y fijaros que parece ahí que por Australia. Austro, Australia. Eh, tiene más crecimiento en España, Europa y Estados Unidos. Tiene pone medio. Parece que, que va a ser eh, un crecimiento constante como lo, lo el que, que llevamos hasta ahora. Y bajo en América del Sur y en África. Bueno, eso realmente. Eh, bueno, pues se. se, se se prevé, no, no, no, no es eh, difícil de creerse que, que en estas regiones por el crecimiento de esta tecnología vaya a ser más bajito. Aquí tenéis eh, las unidades vendidas de de gafas eh, en millones. De la tenéis abajo que con, con qué se corresponde cada una, cada una de ellas. La primera es la de Sony, que son las gafas de PlayStation de, de Sony. Fijaros que eh, ahí... Llega hasta el 2019, que pone 2,2, pero que ahora está en más de 4 millones de unidades. O sea, el, el gráfico este no lo he encontrado más no actualizado. Lo pongo para que veáis la línea ascendente de todas eh, las tecnologías y tenéis la de Oculus de Facebook, que ha pasado de 0,7 en 2017 a 1,7 en 2019 y que ahora estará... Este Oculus ahora mismo no ha dado los datos oficiales, no, no lo sé, ¿no? Pero que seguro que estará muy por encima... Las navidades pasadas las Oculus las 1, estuvieron agotadas, agotadas, no se podían comprar y en Amazon se estaban revendiendo a 1.000 euros cuando el precio real era 400, o sea que, fijaros eso, el, el, el hardware cómo va y estas son de realidad aumentada también, el, aquí no hay una marca en concreto sino la, la línea muestra dispositivos en, en general de realidad aumentada y igual una línea ascendente también bastante, bastante importante las ganancias del sector en AR y en VR, las previsiones, eh, pues eh, nos volvemos a encontrar con esa línea exponencial ascendente. Fijaros que miremos lo que miremos, ya sea hardware, sea eh, ganancias, da igual. Siempre nos encontramos eh, que a lo largo de los años desde que se están tomando los datos va, va para arriba y las previsiones nos siguen diciendo que, que va a crecer. Aquí una imagen que me resulta bastante curiosa y chula, porque son las diferentes olas que estamos viviendo, las diferentes olas tecnológicas que, que estamos viviendo, o que se han ido viviendo ¿no? a lo largo de los años, empezando por el PC, seguido por Internet, a continuación toda la era de los móviles, y ahora, sí, ya que parece que es la eh, ola de la realidad virtual, la realidad aumentada y la realidad mixta, y aquí tenéis, que no se ve, si alguien necesita uh, esta imagen en un en, en, en tamaño grande, pues, pues la paso sin problema. Es en cada sector las diferentes empresas líderes que están actuando y que están eh, proveyendo ciencia y, y recursos a los usuarios. Fijaros ya el panorama tan extenso y grande que hay de líderes, de empresas, de compañía en un montón de sectores. Tenía aquí viajes, eh, los dispositivos, la fotos, vídeos, el e-commerce, la distribución, libros, arte, marketing, educación, juego Bueno, pues los diferentes líderes que están ahí en, en este sector. ¿no? Antes de acabar, eh, una frase de un compañero mío que se la se la he robado desde que la desde que la dijo porque me resulta muy motivadora y me gusta un montón y es de Arthur Clark, que es lo siguiente cualquier tecnología suficientemente avanzada es indistinguible de la magia eh, me gusta mucho porque porque bueno eh, tenemos que ser un poco eh, soñadores y, y intentar en nuestra empresa y en nuestro, en nuestro día a día disfrutar y buscar siempre la solución más óptima e intentar cubrir todas las necesidades que tenemos. Y considero que estas tecnologías pues son lo suficientemente avanzadas como para hacer magia, eh, da igual en el entorno en el, en el que te encuentres. Y nada, por mi parte, pues muchas gracias por asistir a este webinar. Espero que no os haya resultado muy largo o aburrido, que he dicho un montón de cosas en, en, en poco tiempo. Y si tenéis cualquier preguntas, duda o lo que sea, pues, bueno, estoy abierta a que, a que me preguntáis lo que queráis. Espero que os haya, espero que hayáis aprendido y hay, os haya resultado entretenido todo lo que hemos hablado en, en esta hora y que os haya despertado la curiosidad, ¿no?, por, por conocer un poco más estas tecnologías y si alguno de vosotros tiene alguna empresa o o es desarrollador, o quiere serlo, bueno, pues que intente aplicar esta tecnología para, para solucionar alguna de las necesidades que tiene. Pues las opciones que hay para formarse en el sector, eh, sí que es cierto que mm, no hay muchas en el sentido en el que en el que no, no hay una carrera como, como tal, en, el, es en la carrera para desarrollar realidad virtual o de re, realidad aumentada, sino eh, tienes que ser, ahora mismo está un poco más el autoaprendizaje, si, por ejemplo, eres programador y te dedicas a desarrollar videojuegos o a desarrollar otro tipo de software, te puedes especializar ¿no? en, en, este, en este sector. Sí que eh, empieza a haber algunos eh, cursos o, o másteres, yo, por ejemplo, estoy... Eh, con una empresa que se llama eh, Codespace, ofrecemos un bootcamp de QR donde, donde la gente pues, puede formarse en este sector, pero sí que, que tienes que buscar algo específico y no, no hay mucho todavía a nivel nacional. Vale, Miriam dice, muchas gracias. Eh, pues, ¿por, ¿Por dónde empezar? En el desarrollo de realidad virtual, eh, dependiendo de aquello que es lo que quieras hacer... Eh, una, es complejo, porque en el, desarrollo, en el desarrollo de realidad virtual hay varias patas. Está el programador puro, digamos, el, el que pica código, después pues está el que diseña la experiencia, que dice cómo van a hacer esas interacciones, cómo van a ser las interfaces, cómo va a interactuar el usuario con, con esa experiencia, entonces está más puramente desde un diseñador. E incluso en experiencias de videojuegos podemos encontrar a la persona que hace el guión, que hace la narrativa dependiendo de la pata a la que te quieras dedicar, sí que tienes que tirar por un camino u otro, pero hoy día sí que sería bueno conocer la base de esta tecnología, cómo funciona, cuáles son las reglas, porque las reglas cambian un, un poquito y como digo al final, pues no hay nada oficial, no hay una formación reglada y hay algunas soluciones en, en internet. Hay algunos cursos eh, online que se pueden... Eh, que sí que te pueden ofrecer, pues bueno, ciertas eh, el conocimiento necesario para, para introducirte en, en la industria. El Carlos Pérez dice, ¿el perfil de desarrolladores suele ser informático, ingeniero de diseño, ¿hay herramientas suficientemente amigables que estén facilitando este desarrollo? Sí, el perfil de los desarrolladores es, suele ser informáticos, eh, ingeniero de diseño también, pero sobre todo es informático, herramientas amigables sí que hay. Eh, la herramienta ahora mismo que se está utilizando por excelencia es Unity, que os la dejo aquí eh, escrita en, en el chat, Unity. Es, Unity empezó como un software eh, para crear videojuegos, pero se ha actualizado un montón. Ya se utiliza para crear experiencias de ingeniería, realidad aumentada, realidad virtual. Por excelencia ahora mismo yo uso Unity es amigable, no tiene una curva de aprendizaje muy alta, si eres programador no te va a costar hacerte con, con la tecnología y casi te diría que te prometo que en un mes estás creando, si eres programador, en un mes estás creando experiencias de realidad virtual seguro. Después hay otro software que se llama Unreal, que también puedes crear experiencias de realidad virtual con este software, pero un poquito es un software que está más enfocado a hacer videojuegos eh, para consola o para PC. Entonces, está enfocado a proyectos más gordos, pero Unity te permite hacer proyectos pequeñitos para dispositivos móviles o para todas las gafas que he comentado antes. Miriam dice, ¿crees que ya está todo inventado todavía hay margen para innovación? Los ejemplos que nos ha enseñado son súper creativos. Pues, no creo que esté todo inventado, que va que va, que va. No está todo inventado. De hecho, eh, sí que se considera que en este tema de la realidad virtual y la realidad aumentada acabamos de empezar. Eh, se, se, se hace mucho el paralelismo como cuando empezó el cine. O sea, ahora mismo aquí las reglas de juego todavía no están hechas. Hay muchas eh, mucho, por mucho por descubrir. en eh, La forma en que el usuario interactúa estas tecnologías y qué posibilidades desde un punto de vista de desarrollador eh, le estamos dando, estamos todavía descubriendo, innovando por, con cada proyecto que hacemos, es, eh, es una lluvia de ideas de qué nuevo le podemos ofrecer al usuario porque eh, tener en cuenta que estamos con las gafas y con los mandos y las posibilidades que nos ofrecen son infinitas, entonces todavía eh, nos queda muchísimo por descub descubrir de cómo vamos a poder interactuar con estas tecnologías y hasta dónde vamos a, a poder llegar. Eh, eso sí que, sí que eh, nadie lo duda y hables con quien hables que esté dentro de este sector, te dirá que estamos empezando y descubriendo qué podemos, qué podemos hacer con, con estas tecnologías. Es súper interesante y tiene, bueno, tiene un futuro, un futuro por delante bastante prometedor. Dice, en relación a su aplicación, Patio de Córdoba ha creado una app de realidad virtual y también ofrece 60 360. Entonces, mi pregunta es si para ver la app se necesitan gafas. Es una aplicación, entiendo, para teléfonos móviles, entonces, con unas gafas eh, como las que te he mostrado antes de cartón. En Amazon, si pones en Amazon... Google Cardboard... ¿Vale? Eh, esa Google Cardboard vale en torno entre 5 y 10 euros y te van a servir para disfrutar la experiencia que me, que me comentas en, de forma muy muy barata. Y también dice Elena, y por otra parte, los vídeos inmersivos, ¿en qué se diferencian de la realidad virtual? Los vídeos inmersivos, los vídeos 360, podemos verlos como, como hemos visto aquí, eh, lo puedes ver en una pantalla del ordenador o, o con el teléfono móvil y con el dedo, con el ratón, vas girando digamos la, la camarita y puedes eh, ver el vídeo pero eh, no es que se diferencian de nada simplemente que tienes dos formas de visualizar lo puedes visualizar en 2D teniendo que mover la cámara para poder ver el entorno pero también lo puedes visualizar con la gafa y cuando te pones la gafa lo que hace es que el vídeo te rodea y tú giras tu cabeza y eh, vas eh, al girar tu cabeza pues pasa como en la realidad vas eh, viendo tu entorno Entonces, es totalmente inmersivo, pero estos llamados vídeos 360 te permiten eh, esos dos formas, esos dos modos de visualización. Para el que no tenga gafas lo puede ver en 2D y para el que tenga gafas pues lo puede ver, lo puede visualizar de una forma totalmente inmersiva y para eh, ver alrededor pues lo único que tiene que hacer es girar, girar la cabeza. Eh, para ello te digo si queréis probar el, el, la tecnología con las eh, Google Cardboard son son muy baratitas y lo y lo permite. Nada. Permite disfrutar de la, de la tecnología, solamente tienes que bajarte la aplicación, eh, le das y te pone, pones el móvil en la gafa y es súper sencillo y, y ya la, la inmersividad ya puedes, ya puedes vivirla. No conocía por cierto esa aplicación de Patios de Córdoba, eh, me la apunto para, para buscarla porque no, no la conocía. Sí, sí, el sonido también, el sonido es otro aspecto muy muy, muy importante que la gente suele dejar de lado y también es, eh, es inmersivo y es un sonido 3D espacial. Es decir, el sonido también está ubicado en el espacio y puedes, cuando tienes las gafas puestas, puedes estar escuchando cosas que te vienen por tu derecha, por tu izquierda, por atrás. De hecho, es una, el sonido es algo que se usa para captar la atención del usuario. Imaginaros en películas, eh, 360, eh, películas, en ¿eh? películas, ciertos cortos de animación que hay, en el que, eh, en una película, la atención del usuario ya, eh, el, el realizador ya está mostrando en pantalla lo que lo que tú tienes que ver. Pero imaginar en una película 360, si la acción está pasando por aquí, a mi derecha, y yo estoy mirando a la izquierda, me estoy perdiendo lo que realmente eh, me quieren mostrar, porque es que es 360, puedo mirar hacia cualquier lado. El sonido es una de las cosas que se usa para... Adaptar esa atención de, del usuario. Javier dice: Hola, ¿es posible descargar? Ah, después posible descargar la presentación. Eh, pues, eh, Juan José, eh, creo que te puede responder. Por mi parte, no hay problema. Juan José, creo que te puede responder mejor. Supongo que no habrá problema. Vale, dice Antonio que puedes pedirla por, por e-mail. De hecho, eh, si queréis, os voy a dejar... Vale, os dejo ahí mi cuenta de Twitter, por si, eh, no sé, por si tenéis cualquier... Eh, en estos días probáis la tecnología, tenéis cualquier problema, eh, queréis contactar conmigo para, para lo que sea. Eh, eh, pues eh, sed libres de, de contactar si queréis si necesitáis ayuda en algo o, o cualquier cosa bueno, eh, podéis eh, contactar sin, sin problema en, en la presentación hay, eh, hay un muchos vídeos que hemos pasado muy, muy por encima para que no para no pasarme mucho del tiempo pero bueno ahí podéis podéis verlo tranquilamente, ya digo, pues, si necesitáis información adicional, pues nada, solo tenéis que escribirme o, o le escribís a, a Juan José o lo que sea y, y os, ya, os ayudamos en lo que necesitéis. ¿Alguien ¿Tiene alguna pregunta más? Gracias, gracias a ti, Ángel. Espero que os haya resultado entretenido y. Eh, espero que os haya resultado entretenido y que. Y que, bueno, os haya gustado y. Eh, hayáis aprendido las, las tecnologías y nada, eso, lo dicho, cualquier cosa eh, soy localizable, así que eh, con confianza me escribí para cualquier cosa que, que os, pueda, os pueda ayudar en este sentido. Ah, mira, dice Juan José que la grabación se cuelga en el portal, o sea que la tendréis ahí accesible por si eh, queréis volver a verla. En .andalucía, la tendré disponible. Reitero mi, mi gracias a la consejería por, por invitarme a este webinar. ahí está en el chat, está poniendo Juan José los enlaces. Bueno, pues, eh, nada, eh